amigos, ¿cómo están? Bueno, acá desde los malecones de berizo y de Ensenada primer intento a la boga, domingo 21 de noviembre con los colegas de Amigo Gastón Seba, Ronin el amigo Leo corbiciero compañero y amigo, así que bueno estamos atados acá en Los Palos 7 de la mañana, río cargadito se espera una buena marea en bajante así que bueno, en imágenes le vamos a estar mostrando el arranque de temporada de la boga eh, empiecen a preparar equipitos y bueno vamos a entrar a la boba que esta temporada va a estar muy buena hola muchachos como andan bueno, muy buen cobastón empiecen a preparar Comienzo de temporada en los malecones de Berizo, este famoso pesquero característico de la boga, uno de los mejores que tenemos en la Argentina, y bueno agradecer el material a Nicolás Quinn junto a los colegas que compartieron esta salida de pesca en este espectacular pesquero un muy buen comienzo de temporada de bogas medianas sabemos que todos estamos esperando noticias de este lugar así que ya en noviembre ya están picando y bueno tenemos por delante por supuesto los mejores meses para dar con esos bogones de hasta 4 kilos que son fabulosos en cuanto a los equipos de pesca le recomendamos equipos livianos caña de 10 a 15 libras, mini riles rotativos o frontales ya que no necesitamos hacer lances muy largos simplemente tirar unos 10-15 metros y que el plomo caiga entre los malecones o entre los palos, justamente los malecones es porque en el fondo hay piedras y eso eh, hace que se aglomeren los mejillones y por lo tanto se concentran las bogas a comer este alimento natural. En cuanto al plomo, plomo de tipo palito de 60 gramos, línea de dos anzuelos con anzuelito boguero y en las carnadas por supuesto anda muy bien siempre maíz, no hay que descartar la lombriz y también la masa dulce, así que una linda nota de comienzo de temporada aquí en los malecones de Berizo. ¿Tercera o cuarta, no? 2017. Llega al ah. grupito. Llega grupito. Humildemente. Humildemente. ¿Sí, saca ¿Sí? lindo, lea, está. Bueno amigos pescadores, como era de esperar, eh, teníamos una ventanita de poco viento a la mañana así que suspendimos las excursiones, aprovechamos acá entre colegas para entrar a hacer el primer intento de la boga en los malecones con muy buenos resultados, mucho pique, muchas capturas, muchas devoluciones así que bueno, eh, los esperamos para poder realizar esta pesca acá en la zona de Ensenada eh, a mí me pueden contactar eh, por Facebook Mónico Quinn o por WhatsApp o con el número de celular 221-355-1178. Quiero agradecer a Gabriel López del Pescador por el espacio y bueno, nos vemos pronto.